Viene, viene, eh. Vamos, vamos. Es lindo. Vamos, vamos. Bueno. Tenían que empezar a comer. Hay que esperarlos nomás. El es brazolada larga, esa. mira qué pescadito. Hermoso. Vamos, José. Mira qué pescado, José. Cajamos. <risa> no, pero.. ¿Cuál es el se soltó ya. Sí, no, viene muy finito el labio. Está, <risa> está pícaro para comer. Menos más que lo prepoteaste un poco, ¿eh? Pero bueno. Mira qué pescado, mira. ¿eh? Okay. Esto da la salada. Esto es lo que tiene la salada, ¿eh? Matumbo. Lindo. che que la salada larga, ¿viste? Sí. Y mira, vino con una imperfección, mira. Sí, ahí tienen un... ¿Eh? Más la galla. Sí. Venite va para acá. Buen pescado. Hermoso, che. Sí.